Entonces aquí podemos aceptar que Maribel Guardia tiene muchas más operaciones que yo y primero que todo yo no sé cómo no la consideramos trans si sí, se operó su nariz es falsa ahí está ahí está la nariz no está hecha de helio Messi también se modificó el cuerpo se hormonó Messi se hormonó para crecer y ahora es celebrado atleta de clase mundial que primero que todo la hipotenusa bueno, y también del otro lado, Messi y yo queríamos exactamente lo mismo, una copa más grande. Esto también totalmente real. Un día en redes alguien me escribió, a ver, a ver, a ver, ¿pero cuál es tu nombre biológico? Señora, ¿dónde los genes está el nombre? Mientras tanto, yo caí con las terfas chiquitas. ¡Qué bonito nombre, Dana! ¿Te lo dio tu mamá? ¿Cómo saben que los cumpleaños de sus amigues sí son cuando dicen que son? Yo veo gente saliendo de esto y un mes todavía teniendo esto en cabeza. ¿Será que...? Será que es Porque actúa como si fuera Acuario. Güey. ¿Ya checaron el INE de sus amigas, ¿Les vieron nacer? ¿Cuál es su cumpleaños biológico? además esto es sumamente importante porque hay un chingo de gente que determina su personalidad entera no solo según la hora o sea, del día la hora no según el minuto cuando nacieron yo soy virgo temprano por seis minutos no güey. <risa> seguro vieron en redes este tema de que la nasa hace 20 años publicó unas nuevas fechas astrales y por consecuencia o sea, es ok son nuevas fechas astrales que toman en cuenta el movimiento de la tierra que se llama precesión que es como eh, un giro así no <risa> <risa> ese giro cambia las fechas y de paso también tome en cuenta que hay una treceava constelación que primero que todo, no, no fue la NASA quien lo propuso, esto a ver, Ofiuco, la treceava constelación estaba ahí desde época babilónica no más que en ese entonces dijeron 13. o oh, ya vi que tuvieron esa discusión de cómo así como que 13 constelaciones se va a enojar el patrón cuando se entere si sí, se entera el anuncio original fue hace décadas, ¿no? Y al sol de hoy, nadie lee su carta astral de Ofiuco. Entonces, claramente les valió Gáver. Este es como si fuera correo del SAT. Se le invita a cumplir con sus obligaciones zodiacales. Gente ahorita diciendo, Ophelia, no hables mal del zodiaco. Qué traición. Seguro es Scorpio. Pero a ver, esto es totalmente real. Cuando se adoptó el calendario gregoriano, que es el que usamos en enero, febrero, marzo, hoy, no el que conocemos aquí, el Vaticano, para que empatara con los días y lo que está sucediendo, literal, dijeron ¿saben que vamos a borrar 10 días. Entonces hay un año donde se borraron 10 días. Así, puff, como si fueran pederastas. Pero si entonces ahorita estamos en 10 días después, biológicamente hablando, ¿cómo podemos estar seguros que somos piscis? Géminis, Libra, ¿cuál es nuestro signo zodiacal biológico? Y la respuesta es que esto también es identitario. Te identificas y lo adoptas o lo resignificas, es tuyo. Y decidimos y le damos forma y lo podemos adoptar. De hecho, puede existir gente trans zodiacal. Motivo por el cual siempre he dicho que debería existir una marcha del orgullo zodiacal. LGBT Aries Tauro, Géminis, Cáncer Leo, Virgo Libra, Scorpio Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Y más. Sí. Ese más es para incluir a oh, Fuco, por supuesto. Pero sería lo máximo, ¿no? O sea, imagínense esa marcha, ¿no? Toda la, toda la gente Virgo, ¿no? Así en fila india, con la misma distancia sin pisar líneas. ¿no? El líder, ¿no? Libra, con un pliego petitorio infinito, porque tiene que considerar a todas las partes por igual. Los acuarios, ¿no? Indecisos. ¿Y entonces siempre si hay marcha o no? ¿Vemos más tarde? Me escriben, ¿no? Los Leo, creen que la marcha se trata sobre ellos, ¿no? Y ahí van con una pancarta. Ser Leo no es un sentimiento. Ser Leo. Los Capricornio, ¿no? Financiando la marcha. Por supuesto. Pero, ojo, los escorpios son los, son quienes dicen que ellos financiaron la marcha. Los sagitarios, así sacados de pedo, piensan que están en un rave, ¿no? Y están drogando a todes. Los golpistas son Aries. Y del otro lado, los cáncer ahí poniéndole flores, ¿no? Los piscis en el zócalo comiendo papitas. No mames, eso, ahí, güey. Los Géminis del otro lado, ¿no? Reclutando a todas las personas para su ala de ultraderecha. Y mientras todo esto está pasando, ¿no? Tauro planeando la marcha todavía, güey. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Y por allá, al fondo, hay un vato bien raro. Bien, bien... O sea, güey, ¿qué pedo con ese güey? Bien raro. Y está regalando abrazos, ¿no? Ese es Ofiuco. Nadie le entiende. Arriba con el tarot, que va a vencer, que va a vencer.